Buenas tardes, estamos con Miguel Ángel Pérez Lucas, que es responsable de comunicación del Hospital Nacional de Parapléjicos y ha participado en la Mesa Redonda Tratamiento Informativo de los Medios de Comunicación con las Personas con Discapacidad Física, junto a Pedro Antonio Fuentes, José Ángel García y José María Martínez. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Se imaginaba que acabaría trabajando de responsable de comunicación en un hospital? Bueno, pues... La vida es una carrera de fondo, ¿no? yo he hecho muchas cosas en relación con, con el mundo del periodismo y una parte del mundo del periodismo y de la comunicación son los gabinetes de prensa y claro que no te lo imaginas, pero al final la vida te va llevando y cuando encuentras un sitio tan maravilloso para hacer comunicación y tan interesante como es el Hospital Nacional de Parapléjicos, pues allí llevo ya no sé, casi 15 años. ¿Realizan los medios de comunicación un buen tratamiento de la información con las personas con discapacidad física? Bueno, ahí hay que ser. pues afinar, ¿no? Porque ni todos los medios de comunicación ni todas las personas con discapacidad física eh, son iguales, ¿no? Eh, hay personas y profesionales más sensibles y otros que todavía forman parte de, de ese discurso decimonónico, ¿no? Donde se ha tiene una visión de las personas con discapacidad eh, entendida con lo diferente, con algo que mm, es susceptible de, de dar pena, compasión, etcétera, en lugar del discurso emergente, afortunadamente, que tiene que ver con el empoderamiento de las personas con discapacidad, con la consideración de una sociedad eh, diversa y plural en la que la discapacidad es un aspecto más de, de la vida de todos los ciudadanos, ¿no? es decir, una persona puede tener un accidente de tráfico y ser esa persona que es, pero además a lo mejor con su lesión medular o su politraumatismo, ¿no? o una persona puede tener una enfermedad neurodegenerativa o un problema eh, desde el punto de vista de de, de sus capacidades sensoriales, ¿no? El caso es que la información sobre la discapacidad debe estar presidida, primero, por eh, la, la voluntad de normalizar la, las relaciones con las personas con discapacidad, la voluntad de, de lanzar mensajes eh, positivos, integradores, y, sobre todo, que hagan hincapié en esa diversidad social y humana y en la inteligencia social, ¿no? Eh, yo creo que aquí la profesionalidad pasa una vez más porque el profesional de la comunicación se documente y sepa acercarse a esta realidad pues armado de argumentos y de conocimiento. ¿no? También, en el fondo, es como en cualquier otro ámbito. ¿no? ¿Cuál es el principal problema que se presenta en la información en los medios? El principal problema es el desconocimiento, el dar el prejuicio, eh, la estigmatización, el dar por hecho cosas que, que no son. Por ejemplo, eh, contábamos anteriormente en el Hospital Nacional de Parapléjicos, al, eh, cuando yo empezaba montando el gabinete de comunicación, alguien, un periodista se me acercó y me dijo, oye, ¿podía preguntarle al el paciente eh, que haya ahí ingresado si quisiera hacer una toma? pues eh, pasando por aquí para captar imágenes de recurso y yo le dije, oye, pregúntaselo a él directamente porque no está sordo, tiene eh, es su mente indemne, no hay ningún problema, entonces respétale como persona y ve directamente a la fuente informativa que es el mismo ¿no? y de eso se trata, ¿no? de acercarnos a las personas con discapacidad para que nos cuenten su visión de la vida porque es una visión muy interesante. Eh, ¿Existe el compromiso social con este colectivo? Bueno, sí que eh, esto también hay que matizar. Hay lugares, asociaciones emblemáticas. Aquí en Cuenca está la asociación Roosevelt y, y a nivel nacional pues eh, la ONCE, ahora Illunion, eh, eh, o grandes eh, asociaciones. El tejido asociativo es muy interesante porque son la punta de lanza de... De, de ese discurso emergente desde el punto de vista de la comunicación. Yo creo que en el tejido asociativo cada vez son más conscientes de la importancia estratégica de la comunicación para dar a conocer su visión de la vida, sus planteamientos, las cosas que hacen. Eh, yo creo que además aquí los profesionales de la comunicación tenemos una gran oportunidad ¿no? para... Eh, convertirnos eh, pues en hacedores de gabinetes de, de prensa o de ga gabinetes de comunicación que hagan fluir toda esa información maravillosa y darla a conocer a la sociedad, porque esto nos va a enriquecer como sociedad. ¿Cuáles son las pautas que siguen a la hora de publicar información del hospital? Bueno, es un hospital muy interesante desde el punto de vista de comunicación, es poliédrico, tiene muchas caras. Se acercan a nosotros desde medios generalistas, prensa, radio, televisiones, nacionales, incluso eh, con voluntad internacional, hasta una hoja de, de parroquial o de vecinos, ¿no? pasando por eh, medios especializados en distintos ámbitos. ¿Por qué? Pues porque eh, te llega, por ejemplo, una revista mmm, donde quieren abordar temas de investigación, porque somos un centro de investigación. Te llega un medio de naturaleza deportiva, digamos, por ejemplo, Marca, porque quieren hacer un reportaje sobre deporte paralímpico o una revista especializada en arquitectura o en diseño para todos porque quieren abordar el tema de las barreras arquitectónicas o cómo se enfoca determinados eh, entornos urbanísticos desde el punto de vista de la accesibilidad. Entonces, es un lugar muy rico, como te decía, para hacer eh, comunicación. Tienes un montón de perspectivas, aparte de las grandes historias humanas de esfuerzo y superación, eh, los, el tema de, de la, los mensajes preventivos para prevenir accidentes de tráfico, o lesiones medulares como consecuencia de zambullidas o accidentes laborales, eh, realmente tenemos un campo muy interesante. Uh -huh. eh... ¿Qué diferencia la información que produce el hospital frente a la que producen los medios? Bueno, el hospital obviamente desde el gabinete de comunicación das tu visión del mundo, de la institución a la que representas, quieres que se tenga una buena opinión de, de esto, ¿no? Como cada profesional de un gabinete de comunicación quiere que su institución o empresa a la que representa, pues sea percibida de la manera más positiva por la sociedad. En nuestro caso es muy fácil, porque además son unos grandes profesionales, porque es así, ¿no? Pero... Eh, luego el medio de comunicación debe contrastar esa información, yo creo que los gabinetes de comunicación y los medios de comunicación estamos condenados a entendernos y los eh, a facilitar el trabajo de los medios de, de comunicación y los medios de comunicación deben saber utilizarnos pero también saber contrastar la información porque la información no es eh, unidireccional, ¿no? la información puede venir desde muchos ámbitos y la profesionalidad, según si eres periodista de fuente, como es mi caso, o eres periodista de medio, pues tienes unas reglas de juego y hay que jugarlas, y hay que jugarlas, claro, amigablemente, para que al final de todo, el que gane sea el, el, el escuchante, ¿no? el, o el telespectador, o el lector, porque ¿no? tenga una información más rica, ...que conozca mejor una determinada realidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué, ¿Qué repercusión tienen las noticias que salen del hospital? Bueno, pues eh, mucha, poca, regular o nada... ...según el interés que pueda haber, ¿no? Nos hemos encontrado con noticias maravillosas... ...portadas de todos los medios y tal... ...como la visita reciente de los Reyes de España que ha sido digamos el gran colofón que pusieron sus Majestades a los actos de, del 40 aniversario y bueno noticias también que, que sacas y a lo mejor pues interesan a un sector o un ámbito muy, muy, muy especializado como por ejemplo eh, una determinada noticia en relación con una investigación neurocientífica muy específica que ha salido publicada en una revista eh, con un determinado factor de impacto en la comunidad científica internacional, y es muy difícil a veces eh, traducir toda esa complejidad de, de por ejemplo, un estudio bioquímico con, con palabrejas del tipo oligodendrocitos, ¿no? y todo eso traducirlo al cristiano y darlo a conocer a, a la opinión pública general. ¿no? Pero todo tiene, su, todo tiene su clientela, y más ahora, cuando nos encontramos con las redes sociales, eh, con el Facebook, el Twitter y el Internet en general, y el fenómeno blogger, donde cada uno cuenta su batalla y tiene su audiencia fragmentada, porque uno de los fenómenos que vemos es que hay una audiencia cada vez más fragmentada y hay una opinión y hay un contenido que interesa específicamente a, a un grupo de personas, ¿no? Y Ya para finalizar, con respecto al 40 aniversario del hospital, ¿qué supone organizar un evento de este tipo? Bueno, pues eh, enriquecerse profesionalmente, porque ha sido un evento muy, muy llamativo desde el punto de vista mediático, eh, donde ha, hemos tenido que abordar cuestiones de todo tipo, en, eh, pues en sintonía y en colaboración, con, con grupos de grandes profesionales, eh, tanto en el ámbito de, de la Consejería de Sanidad, como de Presidencia, como de Casa Real, que, bueno, finalmente, ves cómo funcionan, observas, eh, pues en fin, toda la complejidad que tiene eh, organizar una visita de sus majestades en un entorno tan especial como es el Hospital Nacional de Parapléjicos. Hay cuestiones de protocolo, no solo de comunicación global, cuestiones de seguridad, eh, en fin, eh, muy, muy interesante y salió muy bien, la verdad es que eh, estamos muy contentos con, con el resultado. Sus majestades fueron súper amables con todos los pacientes, con los profesionales, Personales. hubo eh, un momento en el que el rey y la reina pues, se pusieron ahí a jugar al ping-pong o estuvieron jugando con pacientes a un futbolín adaptado que tenemos o al badminton. ¿no? Todo eso eh, te llena la retina de imágenes entrañables que eh, los 700 y pico profesionales de, del hospital pues no, no olvidaremos, claro. Pues muchas gracias Miguel Ángel. A ti, un placer.